a grabar <ríe> ya está, ya está, ya está transmitiendo, vamos saludando aquí a todos, ¿cómo están todos? ya está hola, hola, hola. échate una revisadita que esté en tu en tu Facebook transmitiendo también claro, sí sí, sí. Vamos a revisar okay. que si sí estemos sí, efectivamente aquí aparecemos en directo directo en live día 8, 8 de agosto, sí. ya está. y también y sí, perfecto. con sonido, vamos a ver, porque es que mmm, yo ayer no veía muy bien quiénes nos estaban escribiendo, entonces no les respondía, no era por nada. No. bueno Guayran, ¿qué les vamos a contar hoy a, aquí a la gente? ¿Arrancamos? ¿Te puedo arrancar con lo de la familia Yacucho? Sí, dale, dale. Estamos eh, ahorita apoyando a la familia de Ayacucho, familia Sosa. Ellos están en estas temporadas de pandemia, se han vuelto online también. No voy a dejar las fotos publicadas ahí abajo, luego el video. Eh, ellos están haciendo experiencias online para que viajes virtualmente y lo visites en su casa. Ellos son tejedores con los tejidos tradicionales y bordados tradicionales y famosos de Ayacucho. Ellos han montado una experiencia online donde cualquier persona puede viajar desde su casa y azul y eh, ellos se llevan paso a paso en el proceso del tejido puedes ver cómo hacen los colores naturales las fibras naturales explican cómo a la modernidad los ha llevado a usar fibras naturales y o artificiales dependiendo de lo que el cliente va pidiendo puedes ver cómo cuánto se demoran haciendo esos tejidos bueno es un paso a paso muy bonito y, y cumple con eso que hace el, el, el viajar ir conectar conocer ya tienes un conocido en Ayacucho con experiencia y puedes ir a visitarnos. es Este domingo a las 3 p.m. de 3 a 4, en, únete y de paso, ¿qué? Apoyas, te llevas una experiencia súper chévere. Bueno, Ayacucho, Perú, si ¿sabes? compran esa, si reservan esa, es que están apoyando a esa, a esa, a esa familia, pero además eh, les vamos a dar una sorpresa, una entrada eh, gratis, a la experiencia en el Carmen del Chucurí. Compran esa Colom y el, en Colombia, en Colombia. Entonces, solo por este fin de semana si compran esa las los llevamos a, a Carmen del Chucurí en Colombia. Que más adelante les contamos un poquito qué es. ¿Vale? Vale, vale, una. Bueno. Eso. Oye, pero vale, pero, la, pero, veces, pero tú acabaste de, acabas de decir, tú acabaste de decir que experiencia online, que viajar virtual. Y la verdad es que me han escrito y me dice: Bueno, pero ven, cuéntame qué es, esa, qué es eso de, de viajar virtual, qué es eso de viajar online, qué son esas experiencias online. ¿No es lo mismo, Guaira, que, que pues, y si vemos el video en YouTube, no es lo mismo? No. Resulta que viajar online es una cosa. Que algunos, no, nos, no solo nosotros, pero algunos personajes del mundo nos estamos inventando y como que entre todos nos lo vamos inventando, es mm -hmm. algo solo nuestro. Y es toda esta corriente de, con el cuestión de la pandemia, el espíritu de viajar sigue, sigue latente O sea, hay que irnos a algún lado, ir a conectar, conocer. Y no basta un documental, no basta un videito de YouTube, no basta, no, no basta un libro, no basta algo que lo no narre, sino es este deseo de ir y poder hablar con esa persona que antes no conocía y que ahora sí, que está en un territorio que probablemente va a ser difícil de acceder, difícil de llegar y que tiene una cultura, un conocimiento, algo que probablemente no sé. Y poder interactuar, que esa es la gracia. O sea, la gran diferencia entre un documental y vivirlo es que esa persona que aparece en un documental, la mira, se acaba el documental y se acabó. Acá no ven, pregunta qué es eso, cómo así, vuelve y repregunta. Eh, Pasa por diferentes emociones, o sea, sorpresa, tristeza, asombro. No sé, es un explorar. Y mira, la mayoría de esas experiencias de hacer viajes online duran una hora, una hora y media. Pero pasa que uno dice: Pero, pero, oye, quedó cortito, ¿no? Quisiera, quisiera conocerlo más. Y eso, como, como abre, abre bocas de lo que sería viajar online. Y es que, ¿No? Guaira, ¿Nosotras, nosotros, tú sabes. Eh, cuando hemos viajado, tú y yo, que, que hemos viajado por largas temporadas, Guaira, no para. Eh, está ahorita, ¿en dónde estás? ¿En dónde estás? Que se ve ese escena, escenario tan lindo. Es Sadar es una ciudad antigua en Croacia, en, en... el mar Adriático. Bueno, pero las personas que hemos viajado así por larga temporada, descubrimos que... Viajar no es solamente moverte de un lugar a otro y subir la sí. foto en Facebook y decir ¡Uy! Ya conocí la Torre Eiffel o sí, ya conocí la Torre Pisa o, o los, los lugares eh, eh, Instagram de, de Instagram. ¿Cómo? O los lugares de moda. Pues. Sí, o los lugares de moda. No, no es, no es, eso es parte de viajar, sí, para algunos. Pero descubrimos que la esencia de viajar está en conectar con las personas, en conectar con sus historias, conectar con sus saberes, interactuar, que, ¿no? y nosotros también contarles nuestras historias, eh, esa, ese, esa conexión, ese esa relacionamiento con personas de otra cultura, de otro estilo de vida, de otras costumbres, eh, y con otros viajeros, ¿no? con otras personas que, que están como en esa sintonía también de aprender, de dejarse sorprender, que, que esa actitud del viajero... Que tenemos cuando estamos en un lugar nuevo, pues resulta que nos dimos cuenta con Guaira que eso mismo lo podíamos tener en las experiencias online, ¿sí? Y no importaba que estuviéramos en nuestras casas, no importaba que no pudiéramos salir, podíamos seguir soñando con, con viajar. Con, y, no estoy, y, y es importante decir, ¿no? estamos Cuando decimos, no, pero ¿qué es eso del viaje? Viaja desde tu casa, es que hace, se empiezan allá a meditar y tienen un viaje. Eh, trascendental, no, no es el caso, <risa> esto es real, esto es real, te conectas con esa persona que está al otro lado y, y, y ella te cuenta sus historias, se ríen, también de pronto están con, se les caen las cosas, bueno, pasan cosas que, que te muestran que es algo auténtico, que es algo que ellos están haciendo en ese momento, que no es pregrabado, no es ensayado, no es es, es más compartir un poquito de ese día, eh, como si estuvieras compartiendo con un amigo, pero está en el otro lado y te das cuenta que otras personas en el otro lado del mundo o en tu mismo país o en tu misma ciudad, pues también tienen cosas, historias para contarte, ¿no? Entonces ahí les decimos a todas las personas del Perú que en este momento nos están escuchando que, que apoyen a, a esta familia de, de Ayacucho en este caso. Y a los colombianos también, los que les interese eh, y estén, sean amantes del chocolate, los invitamos eh, a la de eh, la producción de cacao en el Carmen de Chucurí mañana. Ambas son mañana. Ambas eh, nos van a en enseñar cosas. Eh, una es eh, el arte con las manos y el otro es el arte de, de, de los sabores, ¿no? entonces pues bueno, eh, pero bueno, Aira, ¿y qué más, qué más es, es, es la experiencia online? ¿No te estoy escuchando? Me llevo un par de cosas de lo que has dicho. Eh, dije, hablaba sobre el conectar con la gente y yo creo que ahí es donde de pronto uno puede hacer el clic, ¿no? Porque cuando uno, uno trabaja no en la semana, trabaja, estudia y tiene un momento, aparte, un momento de descanso, de, de, de recreación y tal, entonces uno tiende al ocio que bacán el ocio pero hay ocio de valor hay ocio que aporta Darlis sí. hola Darlis cómo está Darlis nos está escuchando ella es una de nuestras anfitrionas en Aracataca con ella tuvimos una experiencia genial eh, o tenemos una experiencia genial los domingos este domingo mañana precisamente no pero pero pero es una experiencia con la literatura espectacular discúlpame que te interrumpí Guaira continúa Ay, saludos a Macondo. Saludos al pueblo de Gabriel C.A. Márquez. Dale. Siendo el tema entonces uno está en este proceso, en, este, en, este, en, un, en el día de la semana. Ya es uno cuando dice descanso, imagina viaje, imagina recreación. Pero hay recreación que te aporta y recreación que no. ¿sí? Entonces aquí hay un aspecto como dice viajar. Hay, hay el viaje, el de la foto. El de la foto en el lugar de moda que posteo pues, bien bonita de mi Instagram. ¿sí? todo bien, eso vale, pero ahí el viaje, el viaje te aporta, el viaje es que tú vas el viaje y cuando tú vuelves, tienes un plus, tienes un agregado como persona, como historia y ahí es donde estamos apuntando ¿sí? porque algo que sí descubrimos viajando por el mundo es la magia no la hacen los lugares, la hacen las personas, esa persona que conoces, que te cuenta algo y en el juego del contarte, algo es donde uno se nutre hace un montón, y yo, yo cuando miro, como pensando en los papás, ¿no? cuando yo era pequeño en el colegio uno nació un montón de cosas que quedan en, en, en el libro, en, el, en, la, en la manera académica, pero es cuando lo que uno hace fuera del colegio donde las experiencias que uno acumula, la que le aportan, como me hubiera gustado que en la época del colegio hubiera habido más de actividades tipo paseo, ahora todo es virtual, entonces que te conecten, ya mis papás o mis profesores, con gente de otras culturas, que me conecten con los creadores, con gente local, gente aborigen, gente de algunas etnias, que no solo queden en los mundos, ¿no? Entonces se mezcla todo esto. Y, y eso es viajar online. ¿Por qué? Pues online porque estamos en el mundo virtual y decimos viajar con el viaje de valor, ¿no? El viaje de conexión, de llevarnos experiencias. Y no solo eso, es cómo lo miraba? Porque en algún momento vamos a poder movernos otra vez, ¿cierto? Entonces, uno cuando empieza a explorar, digamos, entras a la página de saliry.com y en ti miras qué experiencias hay. Oye, mira qué chévere esto en Chile. Oye, mira, ¿soy en Argentina? Oye, ¿soy en Bolivia? Oye, eso también hay en Perú? Y empiezas a decir, oye, a ver, miremos esto qué tal. Y ves una experiencia online y que ya lo puedes dejar mapeado en el radar para la próxima cuando ya podamos salir y movernos y viajar así en cuerpo. Ya sabes a dónde puedes ir, ya tienes un contacto, un amigo. Exactamente. Oírame un favor, ¿me puedes dar permisos? Que quiero compartirles a ellos mi, mi, mi pantalla. Porque es que alguno me dice, bueno, listo, me encanta, quiero ya reservar, ¿cómo le hago? <ríe> y, y, y, y entonces quiero contarles, es muy, muy fácil, es muy fácil lo que tienen que hacer. Es, es descubridora, es interesantísima. Entonces yo creo que uno aporta poquito y se lleva un montón. Yo creo que esa es la relación aporte precio bueno yo creo que dejamos por ahí por ahora ya. no sé si quieras eh, contarnos más o, o resaltar algo más en cuanto a esto de las experiencias online viajas sin moverte de, de tu casa eh, pero lo que queremos decirles es, es digamos si lo queremos resumir en una palabra es conectar conectar no importa que estés en, en tu casa sales de la rutina y haces algo diferente, sí. Eh, algunos eh, veo un montón de memes que dicen, bueno, ya, ya lave la losa barrí, eh, ahora, ¿qué más hago? <risa> y vol vol vol volví a barrer y qué más hago. Bueno, le tengo la respuesta, hagan esto, es, es, es apoyar a una comunidad, es aprender algo nuevo, es una ciudad nueva, es compartir su historia. Ayer escuchaba a alguien que me contaba que, que, que, le, que le habían mandado un link para una fiesta virtual, una fiesta por Zoom. Y yo decía, ah, ¿sí, ¿cómo es eso? Y no, y que todos tomaban y qué tal. Y yo, mmm, bueno, le tengo una mejor. Este es con saberes. Eh, eh, de, de, de las que a mí más me ha impactado los comentarios de los asistentes que hemos tenido, es cada vez que me dicen, oye, esto me invitaste a mí, pero me hubiera encantado que mis hijos lo vean. Cada vez que me dicen eso, mi explota la cabeza porque digo, es verdad. O sea, como son cosas como de aprender, observas como para niños mayor de 14, pero el valor es, y lo gracioso es que entre ese querer y sin queriendo, ha visto que nos pasa que nosotros invitamos a las personas que son mayores, mayores de 25, por decir, y de pronto ves que aparece en la pantalla del Zoom, el niñito, ¿no? ¿Qué es eso? Y se queda así como que pegadísimo. Entonces, ese efecto cada vez que pasa me ha, me engancha, me engancha y me agrega valor. Yo creo que ahí hay harto para... para, para Sí, para ¿te acuerdas lo que Carlin? nos pasó con la experiencia de R Rolando? Creo que fue. Él es un, un musicólogo, un experto en música andina, en música de Perú, eh, y resulta que se había conectado el, el papá con su hijita, y el papá se tuvo que, que parar un momento... Eh, y pensé pues que la hijita, no sé, pues una, era como una niña como de 7, 6 años. Mm. Bueno, esta niña estaba embobada. Sí, estaba encantada. Al final quería participar, se encantó con, con esta demostración mm. de música que nos hizo Rolando. Eh, y, y, y estaba pues encantada con, con, con esta música tradicional, música folclórica, que uno dice, no, los niños de ahora solo escuchan reggaetón. No, pues es que no se les pone nada diferente. nos toca, eh, engancha cualquiera, día. Sí, olvidate. bueno, entonces los dejamos por hoy, no queremos extendernos no, mucho. ¿sí? Eh, escríbanos si tienen dudas, los esperamos mañana, de verdad. Eh, escríbanos, eh, si, si, bueno, no pueden por esta vez e eh, inscribirse en la de en la de, en la la de de Ayacucho, eh, los invitamos, de todas maneras entren a esariri.com slash regalo, inscríbanse, nos quedan dos cupos, la verdad es que teníamos ahí para darles 10 cupos gratis, me quedan dos cupos nomás, entonces los que se inscriban, los dos que entren y se inscriban en este momento, pues bueno, se los llevan, ¿vale? ¿Cómo? Una palabra chocolate. Con la palabra, ay sí, sí, sí, la palabra clave, la palabra. ahí dices sí. a decir, cuando ustedes entran aquí, tú vas a ¿se ve bien? Es al revés. Sí, está bien, bueno, está bien. Bueno, es la regalo, vas a que dice palabra secreta, pone chocolate y te va a llegar un correo con tu premio. Domingo y 10 de la mañana, para los amantes del chocolate, el verdadero. Si tú juras que tú eres un amante del chocolate y tú no sabes diferenciar de un chocolate ordinario o no especial, entonces tú no eres un amante del chocolate. Para eso tienes que tener experiencia, porque un. Eh, cat, ¿Cómo se dice? Cacao cultor. Pues, <risa> Cacao chocolate. No, Choc, no, no, se llama chocolatier, Guaira, chocolatier. Bueno, el chocolatier es la siguiente capa. Ah, bueno, bueno. Que es chocolatier? Él le da <risa> chocolate. Es que justo es la parte interesante. Él le da al chocolatier el grano especial que hace que ese chocolate mágico, que es el chocolatier, sea eh, especial o no. Y él nos va a enseñar cómo es este proceso. Bueno. Para los que se conecten, eh, para que vean que es que esto es interactivo, tienen una tarea y es que tienen que llamar al domiciliario ya y decirle tráigame una chocolatina normal. En Colombia puede la ser la chocolatina jet, una, la una chica, ¿no? corriente, la típica la que comemos y Limeo, otra Limeo. y otra, ¿Cómo Guaira? En Perú la ch el chocolatina baratito así un sol, sublime. Sublime bueno. <risa> barato. Se compran ese y se compran uno que tenga un porcentaje de cacao de más del 70%. 70%. Mira. Y con esa van, él nos va a enseñar cuál es la diferencia, cuál es la diferencia entre uno y otro. Entonces, esa es la tarea para eso, mañana. Eso, tira, es como, como esos que hacen catadores de vino, de café. que Un vino que es Merlot, que es y que tal, y como diferenciado. Igualito, pero otro level, chocolate. si vino ya para... Cualquiera, eso es otro nivel. Bueno, no. bueno, muchachos, a todos, muchas gracias por gracias. escucharnos. Un abrazo, nos vemos. Un abrazo.